estás aquí para descubrir tu propio camino por eso te digo cada uno de nosotros en esta tierra está para descubrir su camino, su luz, su guía hacia donde quieres ser feliz y ten clara una cosa jamás jamás serás feliz si sigues el camino de otro así que como digo muchas veces no puedes esconderte de ti mismo no puedes esconderte de quién eres Olvídate de la, la parte material, lo que te adorna, la casa, el chalet, la mansión, el apartamento, el piso. Me da exactamente lo mismo. La ropa, las gafas. Eh, realmente lo importante es quién eres tú. Y si hay algo que puedas ofrecer al mundo, que estoy convencido de que sí, eso es lo realmente importante. Y eso te va a estar bullendo eh, dentro toda la vida si no lo sacas. Toda la vida si no le das chance para crecer y ser feliz en el proceso de ser feliz. Con esto te quiero decir que yo entiendo que tendrás que hacer muchas actividades y muchas cosas. A lo mejor trabajar por cuenta ajena, etc, etc, etc. Pero siempre, siempre, siempre tiene que subyacer tu motivación y tu objetivo durante todo ese recorrido. Y ahí es donde radica la verdadera felicidad. Y no estoy hablando de dinero que sí te llegará el dinero. Estoy hablando de algo mucho más bonito que eso. Estoy hablando de que siempre hay algo más grande que nosotros, que nos guía, que nos ayuda, que nos empodera, que nos motiva. Siempre y cuando tú quieras, por supuesto. Así que deja de renunciar a quien eres por temores, por miedos, por incertidumbres, porque tarde o temprano vas a tener que salir a la luz, con tu verdadera esencia, te guste o no te guste. Pero sé que al final, cuando la luz llegue, te encontrarás pleno y lógicamente feliz de ser quien eres, cómo eres y lo que puedes ofrecer al mundo. Sigue palmas.